Bueno, un nuevo medio es una innovación, por lo general, es una innovación, es un proyecto de contar cosas a través de Internet. Eh, tiene como gran soporte las plataformas tecnológicas y creo que actualmente tenemos muchos proyectos nuevos que están siendo impulsados por periodistas de diversas generaciones. Bueno, la red es el gran espacio para visibilizar estos sitios, creo que es el, el, la gran ayuda que tienen los medios para llegar a grandes audiencias que algo que en otro tiempo no existía. ¿no? Bueno, yo estoy viendo el caso del Español.com, que me parece una buena experiencia. El diario.es también me parece un medio interesante y estoy conociendo algunas otras experiencias acá, como el diario eh, VES.